Luego de instalado el GeoGebra, lo vamos a abrir. El GeoGebra 5 es la versión más actualizada y salió hace poco. Esta es la primera apariencia del GeoGebra. El GeoGebra es un programa para uso de geometría y otras aplicaciones más. Acá en esta ventanita de apariencia, lo que vamos a hacer es que sea de geometría, porque lo que vamos a hacer es la construcción de un geoplano. Ahora bien, si no le dieron acá, le dieron gráficos, por ejemplo, aparece así, de esta manera, esa fue la primera impresión que debería de aparecer, si no le dan una escogencia aquí en apariencia, eh, no hay problema, podemos quitar esta ventana que dice vista algebraica, dándole clic aquí en la esquina, cerrar, y vamos a quitar los ejes. Si ustedes observan acá, en esta barra aparecen cuatro iconos, uno del icono, es para eh, ocultar los ejes si no aparece puede ser que en esta partecita esta flecha que está aquí en esta esquina este triangulito le damos clic y él desplega estos cuatro iconos que aparecen aquí entonces lo que vamos a hacer es eliminar o más bien ocultar los ejes de coordenadas seguidamente lo que vamos a hacer es mostrar la cuadrícula igual acá en esta misma barra de herramientas que presenta esos cuatro iconos aquí hay una mallita que es para mostrar o bien ocultar las cuadrículas o la cuadrícula que nos va a ayudar esta cuadrícula nos va a ayudar a nosotros a presentar el geoplano como a modelar el geoplano ahora bien vamos a construir eh, unos puntos o vamos a construir una una parte de lo que sería nuestro geoplano entonces vamos a decirle en primera instancia eh, que en este icono que está aquí que parece una herradura pero que es un imán dice captura que sea fijado a la cuadrícula, ¿qué significa esto? le vamos a decir fijado a la cuadrícula ¿qué significa? bien cuando nosotros vamos a construir cualquier figura geométrica, en este caso por ejemplo un punto, le voy a dar clic acá en el icono punto y vamos a construir, si yo le doy clic en este momento aquí el punto no se construye en el centro sino que se va a construir en alguna de las cuatro esquinas en la que esté más cercana, por ejemplo si le doy aquí él se va a construir acá, ¿por qué? porque acabamos de decirle que este, se fijara a la cuadrícula. Entonces, todos los puntos van a estar fijados en algún momento, en alguna esquina, y no dentro de la cuadrícula, sino en alguna esquina de la cuadrícula. ¿Qué pasaría? Voy a darle aquí que es la herramienta de mover. Cuando le doy clic otra vez, se vuelve el icono. Y si le doy desactivar, cuando yo voy a construir un punto, si yo le doy clic, ves, en este momento ahí sí me lo hace fuera de la cuadrícula con la tecla de escape, de escape, la, la parte superior izquierda si le damos ahí, observen que ahorita está seleccionado a punto si yo le doy la tecla escape, él se me devuelve al, a la flechita que es para movilizar o para mover entonces este punto se puede movilizar a través de cualquier, de cualquier parte del espacio en este momento igual que estos otros cuando otra vez le doy activar o fijado a la cuadrícula, cuando lo movilizo se devuelve a la cuadrícula. Esto nos va a servir para simular el geoplano, porque cuando yo quisiera, por ejemplo, construir una figura geométrica, un triángulo, aquí en la herramienta polígono, construir polígonos, en esta parte, del cuarto, el quinto icono, donde dice polígono, podemos construir polígonos, como quieran irregulares regulares en este caso eso es para construir polígonos regulares eso es para construir polígonos rígidos y polígonos vectoriales no voy a entrar en detalles con respecto a esos dos últimos sí con el primero polígono la herramienta polígono lo que hace es construir una figura de muchos lados eso va en función de lo que queremos construir que me devuelvo la herramienta de mover y yo puedo movilizar puedo movilizar acá esta figura con solo darle clic y moviendo el mouse okay. sostenemos el clic, si lo soltamos se, se fija ahí